Bienvenidos, chicos y chicas, al canal Proyecto Estelar. Canal donde os tendremos al tanto de las últimas novedades: ciencia, tecnología, espiritualidad, vuestro rincón de paz y de conocimiento. Me lo voy inventando todo así sobre la marcha. Importante: suscribiros, darle like. Y vamos a este camino hacia el bien de la humanidad. A ver si podemos conseguir los chicos y chicas y gente de bien. No es lugar para gente de mal. Chao, chao. darle like, ver todos los vídeos. Y nos vemos pronto. Chao, chao. Hoy os traemos, y chicas, hoy os traemos el capítulo número 2. Vamos a verle y luego le comentamos. Vamos a ello. Capítulo 2. Hay una ciencia para hacerse rico.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 Pero en lo que corresponde a una capacidad natural, cualquier hombre o mujer que tiene capacidad suficiente para leer y entender estas palabras, seguramente puede enriquecerse. También hemos visto que esto no es el resultado del medio ambiente. La posición cuenta algo. Uno no iría al corazón del Sáhara esperando hacer un negocio un exitoso. Negocio enriquecerse implica la necesidad de tratar con hombres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 puede ir a la correcta y usted puede hacer así comenzando en su negocio presente y en su actual localidad para hacer las cosas del cierto modo que lo llevará al éxito. Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal. Ay no, que estamos en la parte final. Bueno, como hemos visto en este segundo capítulo, para ser rico, la ciencia de hacerse rico, el medio ambiente no cuenta para nada. En una ciudad o en un pueblo hay gente pobre y gente rica. Medio ambiente no tiene nada que ver. Y como vemos tampoco, hay gente que sin ser superdotada ni tener cualidades especiales, son muy ricos. O sea que tampoco es una cosa... De tener cualidades superpoderosas, ni, ni habilidades, ni ser muy brillante. Porque hay gente así bastante... que son ricos. ¿Vale? Entonces, solo depende de una cosa. De hacer las cosas de un cierto modo. Y ese cierto modo os va a sorprender mucho en el capítulo número 3. Ahí va a dar un giro espectacular la trama. Y os va a sorprender muchísimo de lo fácil que es. Muchas gracias a todos. Suscribiros, darle like, campanita, me gusta. Dependiendo de la red social que estéis, porque abarcamos muchas redes sociales. Estamos en mi Facebook, Youtube, próximamente en Instagram llegamos a todos los rincones del mundo la subida de seguidores me gusta así de suscriptores es espectacular las estadísticas van zoom, para arriba un aumento, mucho os voy a enseñar un poco ahora gracias, suscribiros like, me gusta, compartir ya sabéis, y seguimos en el capítulo número 3 que os va a molar muchísimo gracias chicos y chicas ¡Chao, chao! Ah, no, que ahora os enseño las estadísticas, pero... ¡Chao, chao! Si ya no vuelvo a veros. Hasta el próximo capítulo. ¡Paz! ¡Hola, chicos! Lo prometido, os traemos las estadísticas en Facebook. Proyecto estelar a rendimiento, minutos reproducidos, hemos subido un 20.468% desde hace 7 días. Reproducciones de vídeo de un minuto, 100% hemos subido desde hace 7 días. Reproducción de vídeo de 3 segundos. Hemos subido un 8.800%. ¡Wow! Interacción. Hemos subido también un 100%. Y en 80% en seguidores netos. Hemos subido también un 100%. Como veis, esto va a un ritmo increíble. Las estadísticas de YouTube. Las visualizaciones van en aumento. Tu canal ha conseguido 160 158 visualizaciones en los últimos 28 días como veis vamos para arriba, nuevos suscriptores, estadísticas para arriba vamos ganando mucho, mucho, mucho estamos subiendo muchísimo, nuevos suscriptores, visualizaciones, tiempo de visualización cobertura y vemos las gráficas como estamos subiendo Presiones, hemos subido 138%. Visualizaciones, 157%. Espectadores únicos, 157% de subida. Y en Google... Ah, en Google no. En mix la red social que lo está petando, que tenéis abajo el enlace para que os unáis a esta gran red social, que además podéis ganar dinero solo por usarla. Eh, páginas vistas hemos subido un 3000%, impresiones hemos subido un 822% en los últimos 30 días. Y esto es todo. Nos vemos en el tercer capítulo. No lo perdáis porque lo va a petar.